¿Qué tal amigos? Yo soy Isaac Cortés de Wrestling Sport y sean todos bienvenidos a Lo mejor de WWE Monday Night Raw 25 de Mayo del 2020 Inicia el show con un video conmemorativo a los soldados que murieron en combate y sacrificaron su vida en honor a la nación de los Estados Unidos Se abre esta nueva edición de Monday Night Raw con alguna superestrella de NXT como público, y entre ellos se encontraba Alexandra Johnson, hija de la Roca, quien aparece de forma oficial en las pantallas grandes de WWE. Vemos a Kevin Owen entrar para presentar su Kevin Owen Show, quien anuncia a su invitada especial, la campeona de Raw, Asuka, quien entra gritando Becky, Becky, Becky, Luego entra la campeona de NXT Charlotte diciendo que Asuka jamás le ha podido ganar a la reina. A la acción entra Natalia pidiendo disculpas por todo el berrinche causado la semana pasada en Kevin Owen Show. Entra Nia Jax al ring y le dice a Asuka que disfruta haber golpeado a Kairi la semana pasada a lo que Asuka empieza a golpearla. Andrade versus Apolo por el campeonato de los Estados Unidos. Apolo dominó la mayor parte del combate a Andrade. Y Andrade empezó a defenderse pero esto no le sirvió de mucho porque la victoria siempre se la llevó Apolo. Aplicándole su shooting star a Andrade y así convertirse en el nuevo campeón de los Estados Unidos. Lástima por Andrade que después de su derrota hizo un berrinche en backstage. Al ring llegan las icónicas y dicen que quieren ser las nuevas campeonas de Raw. Alexa Bliss y Nikki Cross las interrumpen, pero estas le dicen a, a Nikki que todo lo que ella ha ganado es por ser sombra de Alexa Bliss, a lo que Nikki responde que ella se lo ha ganado todo por mérito propio, que incluso nadie la apoyó cuando ella llegó a Raw. Pero eso no le sirvió de nada porque las icónicas atacaron a Alexa Bliss y a Nikki Cross de forma salvaje y dándoles un mensaje claro sosteniendo los títulos. A manera personal esta rivalidad me está gustando mucho, es una buena rivalidad entre estos dos equipos, tanto las icónicas como el equipo de Alexa Bliss y Nicky Cross. Tenemos un MVP VIP Launch con MVP quien introduce a Drew McIntyre y dice que este dentro de poco será llamado el ex campeón de la WWE porque Lashley le quitará el título en Backlash. MVP dice que Lashley tiene la oportunidad de su vida después de 13 años en la empresa. Drew McIntyre lo primero que hace al entrar al ring es destruir la escenografía del show de MVP. Entonces es ahí donde suena la música de Lashley y Drew le aplica un Claymore a MVP y Lashley lo saca del ring sin atreverse a entrar. Kevin Owens se enfrenta con Ángel Garza, y antes de entrar al combate Ángel ataca a Kevin Owens en su pierna lesionada, el combate empieza, Ángel desde el inicio empieza a atacar brutalmente a Kevin Owens en su pierna, lastimada. Kevin Owens se defiende pero no le sirve de nada ya que Ángel Garza le aplica su corta alas y así se lleva la victoria, gran victoria de Ángel Garza contra Kevin Owens. Alistair Black, Humberto Carrillo versus Bobby Murphy y Austin Theory La lucha estuvo muy intensa desde el principio Carrillo empezó a repartir golpes saltando sobre la cuerda Pero no le sirvió de nada porque el nuevo y liberado Austin Theory Le aplica su ATL a Carrillo y se llevó la victoria Zeprolin después del combate ataca a Humberto Carrillo Y le advierte a Alistair Black que si da un paso más Hará que le dañen el ojo a Carrillo como se lo hizo a Misterio. Charlotte versus Natalia versus Naya Axe, Sin duda, la mejor pelea femenina de Raw en los últimos meses. Cada una dio lo mejor de sus golpes, pero la victoria se la lleva Naya Yax aplicándole una zambuida samoana a Natalia, y es Naya quien se enfrentará a Asuka en Backlash. Street Prophesy vs MVP y Bobby Lashley. Street Prophesy dominaron la mayor parte del combate e incluso casi se llevan la victoria después de un frog splash de Montesford a MVP, pero entra Bobby Lashley, ataca a Montes y el árbitro da por terminado el combate por descalificación, haciendo ganar a Street Prophesy. Entra Drew McIntyre para atacar a Bobby Lashley, se dan hasta por los codos hasta que entran la superestrella de NXT para separarlos pero no sirvió de nada porque solo se empeoró la rivalidad entre estos. Y estos fueron los mejores momentos de Monday Night Raw del 25 de mayo del 2020. Les recuerdo que esto es según mi perspectiva y si ustedes creen que me faltó un momento importante, no olviden dejarlo en los comentarios de este video. No olviden suscribirse y si les gustó este video denle like y compartan para que esta comunidad crezca. Porque si llegamos a los encuentros suscriptores, haré un sorteo de dos cuentas del WWE Network. Así que ya saben... A los 50 suscriptores, un sorteo de dos cuentas de la WWE. Así que muchas gracias y hasta la próxima.